vamos a hablar sobre los ecosistemas terrestres. Hay muchos ecosistemas terrestres porque en estos somos los que nosotros habitamos o los animales terrestres que conocemos como los jaguares, los osos, los koalas que quizás nos guste llevar en, las en nuestras camisas o en nuestras maletas o en las portadas de nuestros cuadernos y eh, también porque es el ecosistema de que mayor información tenemos Piensan que es mucho más fácil escribir sobre, no sé, un bosque, a escribir sobre el océano, porque simplemente no podemos llegar hasta ciertos niveles del mar sin perder la respiración. Así que vamos a hablar de tres ecosistemas más importantes. El primero son los nevados imagínense un lugar sumamente frío con animales más que todo blancos porque necesitan camuflarse con la nieve no quieren ser vistos por depredadores imagínense también que cuando hay sol también es muy frío porque está en una altitud muy elevada es decir que está en montañas están muy lejos del mar pero al mismo tiempo hay mucha agua y eh, también hay que aclarar que no hay tantas especies de plantas, entonces si quieren encontrar un árbol, quizás tengan que caminar mucho hasta llegar al primer árbol. El siguiente ecosistema terrestre es el de los bosques. Imagínate básicamente que todo el tiempo estás mojado, pero al mismo tiempo no tienes frío, porque hace mucho mucho calor. Estas son las dos condiciones idóneas para la vida, es decir, el calorcito y la lluvia. ¿Por qué? Porque entre más lluvia crecen más plantas, hay más recursos para los animales que vivan aquí, hay más semillas para las aves que están volando. Esto quiere decir que es uno de los ecosistemas que generalmente tienen más biodiversidad en el mundo. Eh, también hay otra característica específica y es que hay tantos árboles que cuando miras a los lados básicamente que tu horizonte eh, es de 2 centímetros, no puedes ver más allá, todo está tupido, hay mucho ruido, hay muchos insectos pasando, te picaron muchos mosquitos, eh, no alcanzas a ver el sol porque todo el dosel de los árboles te tapa, eso lo podrías considerar un bosque. El último ecosistema del que vamos a hablar en los ecosistemas terrestres es el desértico o el desierto imagínense que están rodeados de arena y lo único que ven es arena a su alrededor hay muchísimo viento, la arena cae en sus ojos y básicamente solo ven cactus y suculentas en el suelo estas son las plantas más características de este tipo de ecosistemas áridos esto quiere decir que hay muy poca vegetación y pues tienen una temperatura tan alta que hace muchísimo muchísimo muchísimo calor pero al mismo tiempo las noches pueden ser muy frías y esto se debe a que como no hay vegetación el calor que llegó en el día por la luz del sol en la noche cuando el sol se oculta es muy fácil que ésta simplemente se vaya y por eso dicen que las noches más frías son en los desiertos los desiertos son muy importantes por diferentes motivos, pero vamos a concentrarnos en un dato muy interesante. Y es que este aporta a la fertilidad de los suelos. Hay una situación muy interesante que pasa en el mundo. Y es que del Sahara hay una eh, oleada de viento tan fuerte que todas las partículas del suelo del desierto terminan en el Amazonas colombiano. ¿Qué sucede? Uno de los motivos que llevó a la fertilidad del Amazonas en su tiempo para que éste sea considerado como el pulmón del mundo es básicamente gracias al desierto del Sahara ¿por qué? porque las partículas que vienen desde las arenas que se podrían considerar sin nutrientes eh, porque no tienen plantas desde el desierto son llevadas por el viento eh, y esto se debe a la cantidad de fósiles que hay en ellos Asimismo, eh, son considerados lugares donde hay fauna y flora específica para estos ambientes, pues necesita que los animales y las plantas que viven en él, en él tengan adaptaciones para climas extremos como el calor. Por eso verán a las lagartijas, lagartos, camaleones o a los famosos camellos que aguantan días y días sin tomar agua.